Hola, soy Juan Carlos Menéndez. ¿Conoces estas manos? Sí, son las de Cosas de Coaching. Un coach es una persona que acompaña a su cliente, también llamado coachee, a conseguir un objetivo que él mismo se haya propuesto. Es un aliado que durante todo el proceso de coaching, que puede durar semanas o meses, está al lado del cliente acompañándole en pos de ese objetivo. Y le ayuda, le anima a descubrir nuevos caminos u opciones que quizá ni se le habían ocurrido. Yo creo que la fundamental es la empatía, seguida de muchas otras durante el proceso de coaching es muy importante que el coach sea capaz de ponerse en los zapatos del cliente para estar plenamente con él. Es el momento en el que el coach tiene que desprenderse de todo lo que es él. Tiene que abandonar sus creencias, su experiencia, sus conocimientos para estar plenamente para el cliente y servirle de espejo para poderle ayudar en el camino que tiene que seguir para conseguir su objetivo. La creatividad es otra, otra característica muy importante, puesto que ayuda justo en la fase de, de generar ideas y opciones para, para conseguir ese objetivo para el cliente. Pues yo mismo me he hecho esa pregunta muchas veces y aún no tengo una respuesta muy convincente. Supongo que siempre estuvo ahí, en mi interior, como, como hibernando, ...hasta que un día llegó la primavera y, y se despertó. Mi formación académica es básicamente técnica. Después de muchos años, más de 20 años, trabajando en entornos técnicos e industriales... ...con cálculos, máquinas, productividades... ...pues parece que esto del coaching está muy alejado, pero realmente surgió. Llegó un momento en el que me di cuenta que los que hacen que, que funcionen las máquinas... que ...los que consiguen las cosas, los que realmente producen las cosas, son las personas y en aquel momento sabía mucho de máquinas y poco de personas así que algo se despertó en mí y empecé a, a leer y a interesarme por cosas más de personas más humanistas vamos a decir y fui haciendo formaciones cortas leyendo mucho y al final pues decidí hacer una formación larga de coaching una formación reglada que está homologada por asesco la asociación española de coaching y bueno pues aquí estoy y aunque sigo trabajando en un entorno técnico o e industrial pues esa parte de coaching me complementa, y también hago procesos de coaching, además. Pues lo que cada cliente me permite aprender, eh, es sinceramente así, lo que aprendo de ellos. Cada persona con la que hago un proceso de coaching es diferente, tiene un pasado diferente, unas experiencias diferentes, una vida diferente, un presente diferente, objetivos diferentes. Parece una perogrullada, pero el trabajar con personas muy diferentes a mí, con diferentes eh, pues, historias personales, es lo que me enriquece a mí como persona y eso es lo que más valoro. Pues eh, tengo un motivo un poco egoísta, seguir creciendo yo como persona. Es tan enriquecedor estar cerca emocionalmente de las personas, que solo eso ya merece la pena. Pues empezó mientras estudiaba coaching Siempre, siempre que desde que estudiaba Me ha gustado hacer dibujitos o esquemas Que me ayudaban a entender las cosas Cuando no me quedaba algún tema claro De alguna asignatura en, en las clases de coaching Pues cuando llegaba a casa Me hacía un esquemita, un dibujito Para explicármelo a mí mismo Y, y luego lo guardaba Sí, me, me pareció que era una buena idea hacer un vídeo con la explicación. Luego lo subí a YouTube para que no se me perdiera por el disco duro y poder recurrir a ello cuando necesitara volverlo a ver. Y bueno, pues así empezó. La relación entre un coach y su coachee es una relación muy especial. Es necesaria una conexión un feeling entre los dos porque se van a tratar temas eh, muy delicados, muy importantes para el cliente y hace falta que haya esa conexión que haya una honestidad y confianza desde el primer momento eh, y ese feeling solo se puede saber si existe sintiéndolo hoy en día es muy fácil encontrar un coach en internet todos tenemos presencia en las redes sociales, algunos en páginas web incluso boca a boca, funciona muy bien Busca un coach y busca ese que te haga sentir algo especial algo que te llame la atención por alguna razón concreta, por sus conocimientos, por su experiencia, por los comentarios de sus clientes, por lo que sea. Algo que te llame la atención especial y queda con él, haz la primera sesión. La mayoría de las primeras sesiones son gratuitas o en depósito, así que no arriesgas nada. Y ahí es donde podrás comprobar si existe ese feeling entre los dos, si te apetece trabajar con él, si te sientes confiado a su lado. Si es así, adelante. Te asombrarás de lo que puedes conseguir con uno, un coach a tu lado. Busca un coach cuando quieras hacer un cambio en tu vida. Cuando tengas un objetivo personal o profesional que sientas que no puedes conseguir por ti mismo. Bien porque llevas mucho tiempo intentándolo y no ves avanzar o porque no sabes siquiera por dónde empezar. Busca un coach cuando quieras hacer un salto importante, cualitativo o cuantitativo en tu vida personal, profesional o incluso deportiva, cuando sientas que hay un plafón, algo que te limita y quieras romperlo. Busca un coach cuando quieras a alguien a tu lado que te acompañe en ese camino difícil, en consecución de tu objetivo concreto, que te ayude a dar luz, ...al camino, a las posibilidades diferentes que quizá ni siquiera se te han ocurrido... ...y que honestamente y sinceramente a tu lado te acompañe. Este es un tema de mucha controversia y mucha discusión. Algunos psicólogos eh, opinan que los coach eh, hacemos un intrusismo profesional puesto que la formación de coaching hoy por hoy no está arreglada oficialmente en España y la de psicología sí. Pero sinceramente creo que el ámbito de actuación del psicólogo y del coach es claramente diferente. Yo lo explico así, al estilo cosas de coaching, de forma sencilla. El psicólogo trabaja principalmente con el pasado, con el porqué. ¿Por qué el cliente está donde está? ¿Qué le llevó hasta allí? ¿Cuáles son las causas que provocaron que esté en esa situación presente? Y a partir de un diagnóstico, Trata al cliente para que pueda salir de esa situación. Sin embargo, los coach trabajamos más bien con el para qué, con el futuro. Nos interesa muy poco el pasado y mucho el presente como punto de partida. Desde dónde estás, hacia dónde quieres ir. Y a partir de ahí, en función de la situación presente del cliente y de sus características, trabajamos hacia la consecución de su objetivo. Pues no sé si tengo algo de innovador, la verdad. Eh, mis principales habilidades son la creatividad y la sencillez, la simplificación. Me gustan las cosas sencillas. También como tengo una base técnica y tras más de 20 años de experiencia trabajando en un entorno industrial y técnico, pues conozco muy bien los entresijos de, de una gran empresa. Eso, juntos con los conocimientos de coaching, pues hacen de mí una mezcla un poco extraña y diferente. No sé si innovadora que le puede interesar a ciertos clientes que busquen este tipo de mezcla. Y nada más. Los que te propongas, ¿en serio? Bueno, es cierto que no vale cualquier objetivo, ¿eh? tiene que ser un objetivo con unas características concretas para poder ser trabajado en un proceso de coaching. Son los famosos objetivos SMART por sus siglas en inglés o MARTES en español. Eh, pero bueno con ayuda de tu coach estoy seguro de que cualquier objetivo que te propongas como los típicos de quiero ser rico o quiero ligar más se pueden traducir a objetivos realistas y con tu coach definir en el proceso de coaching los pasos a seguir para conseguir el objetivo que te propongas mucha suerte Hola soy Juan Carlos Menéndez y esto es Cosas de Coaching Busca un coach cuando quieras hacer un cambio en tu vida cuando... Por favor, otra vez.